Elija la tecnología de conexión adecuada para su instalación. Aproveche la conexión por tornillo libre de mantenimiento hasta dos conductores por punto de borna. O opte por un cableado sin herramientas con la tecnología de conexión PUSHIN. Puede hacer un contacto seguro con la barra de neutro con la ayuda de las correderas de desconexión con pestillo con indicador de estado. Mediante Ejes de doble puente implementan sistemas de distribución monofásico, monofásicos compactos o trifásicos dentro de una regleta de bornas. Las áreas de marcado fácilmente visibles y las conexiones de prueba a cada punto de terminal permiten un servicio fácil y conveniente. Phoenix Contact y Proacme Monterrey les ayudamos.